Estamos para hacer la, la voluntad de Dios Y vamos entonces a la palabra Evangelio según San Juan Capítulo 19 Aleluya Versículo 30 Evangelio según San Juan Capítulo 19 Versículo 30 Evangelio según San Juan, el capítulo 19, versículo 30, dice Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es Amén, Amén. leanlo conmigo Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado Amén. es ¿Por qué no levantas ahí? Por favor, una oración Vamos a pedir a Dios que nos ayude que esta palabra quede en nuestros corazones y haga efecto amén. amén que tiene que hacer según el propósito eh, con los amigos, con los hermanos, con Dios que Dios sea hablando soberano Dios ahora mismo oh Padre Santo, aleluya, aleluya en este momento pido tu dirección, dependo de ti Señor tu palabra es verdad Dios mío tu palabra corre y sea glorificada Señor, cada amigo que ha venido cada hermano esta palabra Señor Jesús que en cada corazón dependo de ti 100% necesito tu ayuda, tu inspiración es en el nombre del Señor Jesús Aleluya amén, gloria a Dios, amén siempre hermano tenga la amabilidad gloria a Dios quiero esta noche hermano mirar el texto cuando dice que Jesús cuando hubo tomado el vinagre dijo consumado es y quisiera tomar esa esas dos palabras para este tema, consumado es a través de los evangelios nosotros encontramos una serie de cuadros, de momentos, de escenas de la vida de Jesús que nos llevan a nosotros a contemplar grandes milagros cosas muy impactantes que narran los evangelios acerca del ministerio de Jesús aquí en la tierra las primeras escenas son escenas muy inspiradoras donde la Biblia habla de una luz, de una estrella que llega a Belén y que desde allí iba a alumbrar a todo el mundo Habla acerca del nacimiento de, de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Unos años después nos muestra a Jesús hablando con autoridad, con unas palabras tan especiales que aún algunos hombres al oírlo hablar tenían que testificar y decir nunca antes hemos oído hablar a hombre como ese, con esa autoridad. Porque la palabra de Jesús no era cualquier palabra. Era Él, él hablaba y hablaba, decían los hombres, como quien tiene autoridad. Él podía reunir grandes personajes y dejarlos atónitos aún desde su niñez. La Biblia enseña que aún los hombres eruditos y gente de aquel entonces muy preparados... Dice que se quedaban atónitos, perplejos, hablando, oír hablar a Jesús como Él hablaba, siendo aún un niño. Unos años después, usted puede ver grandes milagros devolviendo la vista a los ciegos, a los cojos, dándoles el milagro de la sanidad a los paralíticos. Y usted puede ver milagros aún que a, a, que, que a la gente les queda difícil de creer y de, de, de contemplar cuando Jesús hablaba con autoridad Y levantaba aún a los muertos cuando Él hablaba La voz de Jesucristo no es cualquier voz La voz de Él era una voz poderosa y es una voz poderosa y Él todavía hace milagros como lo hacía en el ayer multiplicaba, dice que multiplicaba el alimento dice que milagrosamente Él hacía sanidades y hacía muchas cosas especiales en la vida de los hombres pero de repente esos cuadros maravillosos donde usted ve a Jesús actuar de manera importante en la vida de los hombres hay un cambio como radical, un cambio que a veces parece como inesperado, donde los colores brillantes se tiñen de colores oscuros y ahora aquel que habla con autoridad, que reprendía los vientos, ahora entonces es un siervo que calla. Cuando usted lee la historia acerca de la crucifixión de Jesucristo, Usted ve a un siervo que enmudece. Amén. Amén. Un siervo que se queda callado. Así es. Ya no habla, ya no dice, ya no manda a callar a los vientos, ni, ni, ni da ninguna palabra a, aquella, a aquellos hombres, sino que es unas escenas de dolor que agoniza, de crueles dolores en la crucifixión. Ahora, sus manos no pueden acariciar, Sino que lleva el peso de un cruel madero. Dice la Biblia que iba él con su madero al Gólgota. Y dice que le levantaron en medio de dos ladrones. Y son escenas que usted lee lo que, como lo narra la palabra de Dios, Isaías dice en el, en el capítulo 53,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 El que hacía portentos, el que hacía sanidades, el que hablaba con autoridad Pareciera que ahora está tan callado, está allí Como en un dolor tan tremendo que no quiere ni hablar Y la gente le desconoce No era ese el que hablaba Y aún le injurian diciéndole si eres Rey Y si eres Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? ¿Por qué no haces un milagro? Pero él está ahí hermano querido Recibiendo todos esos insultos Todas las burlas, todos los puñetazos Como si fuera el más vil y despreciado ladrón Y sus palabras ahora son Palabras que traen poca fuerza Pero llega el momento hermano Donde yo quiero enfatizar esta noche La palabra del Señor Donde dice el Evangelio según San Juan dice que entonces estando allí cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es Amén. unas palabras hermano dos palabras que encierran diferentes matices dos palabras que tienen diferente significado para el hombre y el mundo entero y yo quisiera mirar rápidamente esos matices que tuvieron, esas dos palabras, consumado es. ¿Qué significó para los diferentes hombres, para los diferentes grupos? ¿Qué significó esa palabra consumado es? Para sus discípulos en primer lugar fueron palabras de derrota, de decepción la Biblia habla que al menos un discípulo estaba presente ahí dice que Juan, la Biblia habla de que Juan estaba ahí mirando esa terrible escena donde a Jesús le están crucificando donde a Jesús le están dando de puñetazos donde le están injuriando y ahí está Jesús, aleluya y Juan está mirando la escena como crucifican al Maestro una escena que para él trae confusión. Él no puede creer tan vilmente como están crucificando al Maestro. Y yo puedo pensar, hermano querido, esta tarde, esta noche, que Él es el que tiene que irle a contar a los demás discípulos y compañeros de qué manera han hecho con Jesús. Y me imagino que Juan con las palabras de pronto entrecortadas sin fuerza, él va a contarle a los discípulos, crucificaron al maestro. Allá en la cruz en el golgotá aleluya, allá está nuestro maestro, nuestra esperanza, lo han crucificado, imagínense la confusión por un momento, no lo podían creer. No podían creer todo lo que había sucedido, tanta expectativa que teníamos con él. Aleluya, tantas palabras, todo se quedó en silencio. Por eso el evangelista San Lucas en el capítulo 24 desde el versículo 13 habla de unos que iban camino a Maús. Y dice que ellos iban lamentando Ellos iban tristes caminando eh, eh, hacer, Y reflexionando acerca de eso que había sucedido allá Y iban pensando, la Biblia dice Que entonces iban de camino Y iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido Y sucedió que mientras hablaban Discutían entre sí y hablaban acerca de lo que había sucedido. Ellos estaban, eran palabras de derrota. Que aún dice la Biblia que Jesús mismo se acercó a ellos. Pero ellos estaban tan entristecidos. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y uno de ellos respondió. Y dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él dijo, ¿Qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y gobernantes y lo sentenciaron a muerte y le crucificaron.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 eran palabras de tristeza eran palabras de derrota eran palabras de desánimo Jesucristo murió en el Calvario Jesucristo nuestra esperanza quedó allá y no ha sucedido nada y entonces eran hombres que esa palabra consumado es les había partido el corazón y estaban tristes estaban tristes la Biblia habla también que esa palabra consumado es para los enemigos de Jesús, fueron palabras de rendimiento. En la Biblia encontramos que cada paso en la vida de Jesús era una guerra a muerte contra Satanás. Por eso Satanás movió a Herodes para que matara a todos los niños y así matara a Jesús. Luego en el desierto lo tentó, luego usó a uno cercano llamado Pedro, luego a Judas y Satanás saboreó un triunfo esporádico y creyó haber destruido el plan de salvación. Por eso cuando Jesús llegó al Calvario, no porque el diablo lo llevó y le mató, sino porque Jesús entregó su vida porque fue a la cruz del Calvario, aleluya, para rescatar a todos los hombres, entonces allá él crucificado, aleluya, en el monte del Golbo te entregó, aleluya, su espíritu, y entonces Satanás pensó, equivocadamente, que ahí había culminado, todo el plan salvífico y que ahí había destruido aleluya todo aquel plan maravilloso que Jesús tenía para todo ser humano y cuando Jesús estalla en el gólgota y grita consumado entonces el diablo pensó que era el ganador y entonces el diablo tuvo un triunfo que no le duró mucho tiempo solamente tres días aleluya, allá tenía la muerte apoderado el cuerpo de Jesucristo y entonces el diablo pensó que había triunfado y hizo una fiestecita que le duró solo tres días porque dice la Biblia que al tercer día, aleluya ese hombre que había dicho, el que pensaba que era meramente hombre, que pensaron que era mente, un profeta, entonces al tercer día empieza a suceder algo, es que allá en el sepulcro, donde la muerte está apoderado de todos los hombres empieza a suceder algo tremendo y es que allá donde está Jesús empieza a moverse, a manifestarse algo que nunca había sucedido la muerte había tenido tenía reino, reinado sobre todos los hombres pero ahora con Jesús empieza a suceder algo maravilloso Él había dicho que al tercer día resucitaría y dice la Biblia que al tercer día, aleluya empieza a cumplirse algo maravilloso, ese cuerpo y empieza a cobrar vida pero ahora entonces Satanás se confunde y no sabe qué es lo que está sucediendo y ese que digo consumado es ahora le da una sorpresa al diablo porque se levanta de entre los muertos y entonces sale victorioso y el que murió callado y el que murió allá que no quería hablar ahora si quiere hablar se levanta y dice Aleluya, porque el que murió, murió como una simple oveja llevada al matadero, pero el que resucitó, resucitó rugiendo como el león de la tribu de Judá. Nadie le puede detener, nadie le puede hacer frente. Aleluya. Esa muerte en la cruz del Calvario tuvo varios matices. Los apóstoles pensaron haber perdido su esperanza y dijeron ya todo está terminado, hay que volver a las redes, hay que volver a la pesca. El enemigo, aleluya, pensó que lo había derrotado, pero esas mismas palabras consumado es para todos los que conocemos y hemos tenido la revelación del nombre de Jesús para todos los que nos llamamos creyentes en Dios no son palabras que, que, que, nos, que nos dejan vacíos o que perdemos la esperanza cuando vemos a Jesús allá en el Golgotha no son palabras de rendición o palabras de un fracasado para todo creyente en todo el mundo, aleluya esas palabras consumado es, son palabras de seguridad son palabras de fiesta, son palabras de regocijo, porque sabe que es lo que nos tiene aquí esta noche de Colombia, de Venezuela, de Puerto Rico, de Guatemala, de Honduras, de la República Dominicana, de Ecuador todos nos hemos reunido en este sitio y lo que nos mantiene aleluya, lo que nos mantiene a nosotros unidos y en esta fiesta y en este gozo y en este esplendor tan grande maravilloso y lo que hemos podido sentir hasta el día de hoy no es porque es una iglesia bonita, no es porque es una iglesia que tiene batería instrumento, es porque un día Jesucristo en la cruz del calcario murió por nosotros y allá Dijo Consumado es Y cuando él dijo Consumado es Estaba muriendo Por los colombianos Estaba muriendo ¡Fuerte ser aplauso para él! ¡Nadie me quita la vida! Yo la pongo. Y cuando él dijo, aleluya, consumado es el golpe más certero el enemigo de nuestras almas cuando él dijo en la cruz del calvario consumado es aleluya estaban naciendo una iglesia maravillosa poderosa que iba a trastornar a todo el mundo y sabe por qué el enemigo le da rabia que festejemos y que vengamos a este lugar y nos gocemos porque él todavía no se ha podido levantar aleluya de ese golpe que le dio en el córgota, aleluya Jesucristo y por eso él está ofendido y le da rabia que los hijos de Dios vengan y se reúnan y festejen pero no importa que se pongan en el Digo como quiera Pero la palabra de Dios Y el sacrificio en el gordo Y consumado es para la iglesia Pentecostal unida latinoamericana Son palabras de júbilo De gozo Es lo más grande que ha podido Suceder en el mundo Sería de nosotros Si era la en del Golgota no hubiera hecho la obra tan especial que hizo. Como dice un coro, ¿dónde estarías tú? ¿Dónde estaría yo? Si Él no nos hubiera perdonado allá en el Gólgota, si Él no hubiera muerto por nuestros pecados, hermano, estaríamos perdidos. ¿Dónde estarías tú? Aleluya estaríamos hermano estaríamos quizás por allá aleluya con, con enfermedades estaríamos presos, estaríamos muertos, estaríamos sin esperanza yo siempre le digo a la iglesia que por la gracia de Dios pastoreo, yo le digo yo pudiera estar en otro lugar pudiera estar haciendo muchas cosas en el mundo bagatela del mundo y perdido en un vicio, pero gracias a mi Dios, en la del Calvario, aleluya él pudo redimir nuestros pecados ¿Dónde estaría mi hogar cuando mi papá era un borracho, aleluya que estaba aliciado, aleluya estaba un hombre que estaba perdido y que sería de nosotros pero él fue callado allá al Golgotá enmudeció y no abrió su boca y no fue que, que, que lo mataron él dio su vida la entregó por amor a nosotros porque él se enamoró de nosotros porque él quería darnos ese regalo a nosotros por eso esta fiesta tiene un precio aleluya hay veces hacemos lo que hizo el hijo pródigo cuando llegó a casa de su padre y había una fiesta porque el hijo que había que, que se había ido había vuelto y se enojó y dijo, ¿y por qué están haciendo fiesta? Y el papá le dijo, es que ha vuelto tu hermano y se enojó. Y entonces él dijo, ¿y por qué el que se fue? ¿Y por qué el que, que hizo tantas cosas, ahora tú festejas? Y él dice, no, hijo mío, porque él estaba muerto, pero ahora vive, ha regresado y ya ha mandado a hacer una fiesta gloriosa. Y eso tiene un precio. Y él le dijo al otro hijo, le dijo, si tú no te gozas, es porque no quieres, pero todo que hay aquí es tuyo ahora yo le digo algo si usted no se goza en esta fiesta es porque usted no quiere pero que ya esta fiesta la pagó Jesucristo ya la pagó y costó mucho allá en la cruz del Calvario él empleó su vida y cuando él empleó su vida estaba pagando la campaña evangelística de aquí de la iglesia de Nobel para que usted y yo viniéramos y nos gozáramos en él y nos regocijáramos en él y le aplaudiéramos a él y dijéramos no, no hay nada más grande que la muerte de Jesucristo. en la cruz del Calvario si usted no se goza es porque pagó Jesucristo Es el mensaje de la cruz. Yo estaba contando en una de las iglesias donde hemos estado que una hermana que antes en el mundo estuvo enredada en el satanismo, ella estaba testificando luego de un tiempo que ha conocido de Dios, ella decía, nosotros... Cuando estábamos allá y los satánicos, porque ella tiene mucho conocimiento de eso, estuvo muchos años perdida, atada en eso. Dijo: Nosotros no tenemos problema con ninguna otra iglesia, sino con la iglesia que predica de Jesucristo, Aleluya. con la iglesia del nombre. Aleluya. Aleluya. Y ellos dicen tener problemas con nosotros. ¿Por qué será? que en ninguna otra iglesia es como una amenaza para ellos pero la iglesia pentecostal, decía ella, para, para los satánicos son una amenaza. Y ellos, ellos dicen, ellos lo dicen, que están que llorando. Yo no sé cómo lo hacen, pero ellos sobran a Satanás. Que es que para que la iglesia, la iglesia caiga y que la iglesia sea cerrada. Pero ella decía, pero tenemos un problema. Ella es de Colombia. Ella decía, pero había un problema. Y era que entre más orábamos al diablo, que la iglesia fuera destruida, más crecía ellos orando para que la iglesia se cierre y ella decía y veíamos cómo la iglesia va aumentando al punto tal que los satanistas dicen no poder hacer guerra contra esta iglesia ¿por qué hermano? porque en la cruz del Calvario se levantó de nueve años y se la llevaron y prepararon todo todo para el sacrificio y le tocaba a ella sacrificarla y ella dice que levantó el puñal y cuando ella iba a sacrificar a esa niña la niña dijo hay poder en el nombre de Jesús y ella ya iba con el impulso y cuando ella dijo hay poder en el nombre de Jesús dice que alguien le cogió la mano la niña estaba amarrada con cadenas y dice que las cadenas se rompieron y cuando se rompieron las cadenas la niña salió corriendo y el sacerdote le dijo a ella si no la y la muchacha salió corriendo y la niña se metió a la iglesia Pentecostal Unida de Colombia porque que cuando ella pisó la iglesia y dio unos pasos hacia adentro los demonios, ella los veía empezaron a maldecirle a decirle, maldita ¿por qué estás entrando a esta iglesia, maldita? y dice que entonces los demonios le decían te sales o te matamos y ella entonces empezó ella, ella te vía por su vida Si no recuperaba a la niña para sacrificarla La iban a sacrificar a ella Y entonces los demonios le dijeron vamos a, vamos a matarte ahora mismo aquí Y como ella le había vendido el alma al diablo Dice que ella sintió que le estaban arrancando su vida Y ella cayó Dice que se cayó ahí en medio de la iglesia Se cayó Y el pastor fue allá donde estaba ella los hermanos y entonces empezaron a orar por ella y el pastor dijo donde quiera que esté esta joven yo pido en el nombre de Jesús que regrese su vida y empezaron a reprender y ella dice que iba por un túnel es un testimonio impresionante hermano dice que iba por un túnel iba acogida de una cantidad de demonios que la llevaban y dice que era una velocidad impresionante y ella se acordó de las palabras de la niña Cuando estaba allá a punto de morir Entonces ella dijo Si es verdad que hay poder en el nombre de Jesús Yo necesito de ese poder Y de momento algo sucedió si Dice que salió un resplandor Donde ella iba Y una voz que dijo Suéltela Y cuando lo dijo, suéltela Los demonios lo No es derrota El sacrificio de la cruz del Calvario No fue la victoria de Satanás El sacrificio de la cruz del Calvario Aleluya Es la puerta de entrada Para que el y amigo, amigo Podamos entender Que si estamos cargados y trabajados Podemos venir a Él y Él nos hace descansar que si estamos atados como aquella joven, el Señor te puede liberar. Que si hay algo que te esclaviza, que si hay algo que no te deja, y lo has intentado, y lo has intentado, y lo has podido, yo te ofrezco hoy la solución para tu vida. Se llama Jesucristo. Yo quisiera ver la mano levantada de alguien que quiere que oremos por usted. Son una que me a mí, a a